Yeah, yeah, yeah, joda she... <risa> no after sea. Levantate, Ale. No se tener que importar. <risa> Yo lo digo. Chicos, un video más para si se puede escuchar en el audio la, la cosa también Puto oh, la verdad, Mira por onda, loco, qué onda Ahí va. Acabo de avisar, sorda verdad. Dale, porque la extra del fondo estaba distraída A vuelta, a vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. La verdad, la verdad. Ni Christopher no lanza alfa de los malos extras. Ah, seguí grabando, no corté ni humo. momento no, parece... Les convence así, los estoy... ¡Pero Dios que estoy filmando, Román, cerrá el orto! <risa> Caete en 3, 2, 1, ya. Ay, difícil, ¿eh? No, es que no me puedo caer naturalmente, pará. Ay. Y acción. Ver, 3, 2, 1, y te caes. Claro. Pensá que si lo mo para allá tendría que estar Nahuel ahí. Y tirarlo por las dudas. Nahuel, al piso. ¡Vamos! Vení, dale, dale, está buscando, buscando. Jorge el curioso, te dicen. Dale, dale, ahí. Al... Dale. Vale. <ríe> ¡Uy! ¡Le cagué la pata! ¿Qué pasó, Tu mirada la veo más lejos. No, barbe, no la tristeza, lo no Pero no pasó, dale, dale, dale, sufrimiento, pero Olha, hijo de puta. ¿Sabía la Sí, No, no. Ahora sí. Mía, la Llega el tiempo de dejar de ir. Esa droga que me mi Esa droga que sobre todo y de tu mirada a mí se domina. Necesito sobre todo y de tu compañía. El día que se abandone no sobró. Ya no, ya no, ya Por eso sin pensar. Mira, muchachos esto así Para, meterte. No Acá? Te necesito pagar a estar dando su discurso Haciéndose el comunista resentido Lo vamos a hacer mierda Qué cara de puto Empezamos así, como, seguimos. Nos no, no, vamos, a darle vuelta acá para acá, ¿no? A ¿Vale? ver. Es que es el lado No, o sea, hacer. date vuelta. Ah. Porque, uh. va porque así que hicimos más el te ves está acabando. Sí. Ah. <risa> Estás tirando mucha facha, <risa> No importa, no importa. <risa> Una hojita, madre. Una hojita, condiciones puede <risa> rom Rom Dale ¿Para? Está No, pará, pará, pará. Estás muy... Y... Acción sí, no, sé, no te no... puedo explicar lo que es esto ¿Está lloviendo, Nero? No, no? Está lloviendo, perro no, sé. no, no, no, no, no, no, Sí, no, Ale, Ale invita un asado, eh <risa> yeah yeah. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! arriba ¡Vaya! <risa> yo me la banco, yo me la banco, mira, mira que te como hermano, mira que te como va ¿Y hay otra reacción? Sí. <risa> De... Ah loco, ahí va ¡Ay! Mata la remera de la selección boludo Al palo boludo. Vale, tomo el mate y ahí con toda la toma La Argentina Al palo Piti Le vienen al Piti, fresco Piti vienen al Piti No se muevan, no se muevan eh casa. Dale, dale, dale ¡Oh no! ¡Oh! Ah, ¡Oh! ¡Oh! No, no puede atajar y tocarla oh, sí. oh, sí. no a la vez. Señor, usted es ¿Oh, multifacético. No, no, no, no, ¿no? no se da no, no no menos todo. Ver. Dale, dale, dale. No, oh, no, este Regresame, regresame es estás en el medio, ¡Madre! la no, yo también digo! ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? ¡Y siempre ¿Y lloviendo, loco. Siempre lloviendo, loco. Siempre lloviendo, loco. No se puede hacer. No se puede, vamos a a caro, porque... ah, sí, no lo, una rola, dale una rola? Hernández Llegaron los al mismo tiempo, curece a la ciudad. Entró en acción. Esto es para el el voz. acá, ponte acá, acá. Eh, el falla el voz. Te a ¿Música? Para... ¿Me a salir? ¿Qué ¿qué ¿Vas a subir? Bueno, sí. sí, ojo ¿no? ¿Cómo con la... Con la guitarra Tipo, hala como... ¡Dale! ¡Música! ¡Ya! ¡Música! ¡Ay! nuevo, a ¡Ah! Silencio sí, los sí, es Esto va para los bloopers. Sí, el ver, ah, no. Es no, no, se yo lo salgo. O sea, nosotros estamos bien los dos pelotudos, pero lo que tengo que hacer es que yo lo ahí. Ya está. No, no no, uh, va, no, no. Por ahí después te mataste a y eso no tengo <ríe> no, es Estamos bueno en los videos esos en los que, los que muestran, la que la que muestran tipo sí, el video normal. Un corte que La última podés hacer... ¿Qué estabas haciendo amigos? La última... La qué tipo La última... La última... Vamos a la te no todo todo se acaba no, no, Claro, así es que prueba.